Lo que te voy a mostrar ahora es cómo nos están rastreando cada vez que entramos a internet a hacer cualquier cosa. Allí en la barra de herramientas del navegador puse varios sitios. Voy a tratar de hacer el video lo más corto posible, aunque ya ves que son varios los sitios que vamos a analizar. Y para eso vamos a utilizar estos dos programas que están aquí. Este que se llama NoScript y este que se llama Ghostery. Cada uno hace, eh, co cumple con un trabajo distinto. ¿Qué es lo que hace NoScript? Lo que hace este programa es eh, evitar que las páginas web ejecuten código en nuestra máquina, en nuestro sistema operativo. ¿ta? Y acá no estamos hablando ni de Windows, ni de Mac, ni de Linux. Esto es para todos los sistemas operativos. Esto se instala en el, en el navegador. ¿Cómo hacer para instalarlos? Eh, vas al lugar de complementos de Firefox. ¿sí? Vamos a ir por acá, complementos. Lo buscas acá, noscript. Y ahí el navegador te lleva al sitio web de descarga de este tipo de uh, complementos. Aquí lo tenemos en noscript. Bueno, muy bien. Todas las páginas web ejecutan código o en el navegador o en nuestro computador. Y está bueno que nos pregunten qué queremos ejecutar y qué no. Pero nadie lo hace. este Este complemento para Firefox que también está para Chrome lo que hace es eso, detener todos los scripts todas las, las acciones que las páginas web quieran ejecutar dentro de nuestro dominio, las detiene y nos permite a nosotros elegir cuáles ejecutar y cuáles no ya vamos a ver cómo hacerlo porque esto es para cualquier persona, esto no es solamente para entendidos en informática yo lo voy a explicar y es muy sencillo y qué es Gostery? ¿Qué es Gostery acá está Gostery Gostery es justamente eh, un, eh, un, un complemento que lo que hace es evitar que los rastreadores obtengan información de nosotros. ¿Qué son los rastreadores? Son programas instalados dentro de las páginas web que nosotros visitamos. Que lo que hacen es tomar datos de, de perdón, perdón. Que lo que hacen es tomar datos de dónde estamos entrando. ¿Cuántas veces vamos y a dónde? ¿Qué información estamos buscando? Eh, ¿En qué momento estamos navegando? Todo lo que se puede, todo lo que se pueda saber de un usuario mediante su actividad en línea es lo que eh, son los datos que recaban los rastreadores. Y lo que hace Ghostery es justamente detenerlos. O sea que con estos dos complementos estamos muy bien. Estamos excelentemente prontos para navegar, para entrar a cualquier tipo de sitio y para eh, tener cualquier tipo de actividad en línea sin que la abrumadora eh, masa de programas web que hay por ahí en la vuelta nos termine aturdiendo. ¿ta? Y más, más allá, porque además es un aturdimiento silencioso. Vamos a analizar detenidamente eh, y brevemente también todos esos sitios que están allí arriba. Primero que nada, Google, un destino muy frecuente ¿no? de la gente alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Ya esto es una buena... Es, es algo bueno. NoScript no nos está diciendo nada, nos dice confiable y confiable. ¿Por qué? Porque NoScript viene con una base de datos precargada en donde Google y Gestatic son confiables, por lo menos para el desarrollador del programa o para la comunidad de usuarios que ayudan al creador del programa a eso mismo, ¿verdad? A finalizarlo, a retocarlo, a actualizarlo y demás. Lo que voy a hacer yo es, si yo creo que una de estas dos no es confiable para mí, por ejemplo, gestatic, no sé lo que es. Así que lo que voy a hacer es ponerle que esto no es confiable. Entonces me queda Google como confiable y g .com como no confiable. ¿Qué pasa si yo no sé qué es gestatic.com? Antes de bloquearlo, ¿eh? acá me dice bloqueados uno de dos. ¿Cuáles son los dos? Google y Gestatic. ¿Cuál es el bloqueado? Gestatic. ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber quién es quién? Voy arriba del nombre de la página y le doy un clic. A continuación se me abre otra ventana, que lo que va a hacer es mostrarme información. Pero también me va a permitir entrar a esa página. Así que voy a entrar a esa página. ¿Estás seguro de que quieres abrir gestatic.com directamente? Sí, porque estamos en un propósito de análisis. Bueno... Acá ya tenemos el primer problema. No sabemos qué es gestating.com. Por, por lo tanto, está bien haberlo bloqueado. ¿tá? Habrá gente mirando este video que sepa lo que es esto, pero esto es de propósito informativo. Así que lo que no podamos demostrar, no lo vamos a admitir. ¿tá? Bueno, y Gosteri ¿qué dice? Dice que hay un rastreador, hay alguien rastreándonos. ¿tá? ¿Qué información tenemos? Es que pertenece a Google. URL de rastreador detectadas service.google.com. bueno, esto es de Google, ¿tá? esto no se puede evitar si tú entras a Google, sos rastreado por Google, justamente ¿tá? vamos a ver Yahoo, que es otro buscador ahí ya nos está avisando Gostery que se está bloqueando algo, se están bloqueando varias cositas pero, este es el más importante de todos, porque este es el programa el, el NoScript es el programa que va a detener toda la actividad de software en nuestro navegador y en nuestra máquina, eh, de la cual nosotros no seamos totalmente conscientes. Así que este es el, esta es nuestra torreta de defensa y este es un complemento, que está muy bien tenerlo también. ¿tá? En este caso, el, el NoScript viene con Yahoo.com eh, configurado como confiable, lo cual me parece que está muy bien. Después está Advertising.com, que no sabemos qué es, así que no es confiable. vidable.tv, bueno, Yahoo.net podemos ponerle que es confiable, ¿sí? porque si estamos entrando a Yahoo, confiamos en Yahoo. Y esto, Yahoo Imágenes, ¿tá? debe ser. Así que, bien. Cada vez que tocamos algo en un script, vemos que la página se recarga, ¿tá? para que eso que antes estaba bloqueado, ahora no lo esté. Bien, ya tenemos configurada Yahoo. Vamos a ver qué pasa con Ghostly, que crecen y crecen las advertencias. Dos rastreadores, ADTech, ¿sí? uh, Scorecard Research. ¿sí? Esos son los que nos están rastreando en este momento. ¿sí? Publicidad, dos bloqueadas, bien, advertising.com, vidible.com, Esto lo, lo bloqueamos recién en el NoScript. Eh, y Yahoo nos rastrea. Obviamente que si entramos en Yahoo, Yahoo nos va a rastrear. Así como cuando entramos en Facebook, nos rastrea Facebook, ¿sí? Eh, en otro video vamos a hablar de qué eh, motor de búsqueda podemos usar: si Google, Yahoo, Bing, o cuál, o cuál es el mejor, que ya les digo que ninguno de esos tres para tener una navegación privada. ¿tá? Que eso es diferente a, a esto. ¿tá? Es muy diferente la navegación privada de Firefox a la navegación privada mediante un motor de búsqueda. Eso después lo vamos a ver. Bien. Entonces tenemos que que Yahoo es peor que Google en, en tema de rastreo. ¿Por qué? Porque Google no se ofrece absolutamente nada en su página web. Es una página web en blanco. Pero Yahoo lo que hace ya es mostrarnos novedades, noticias. Allí podemos entrar para informarnos de cosas. A mí este, este tipo de información no me sirve para nada. Yo no entraría nunca acá a informarme, pero hay gente que sí lo hace y es respetable. Vamos a entrar a Bing, que es el buscador de Microsoft. A ver qué nos dice Gostery y qué pasa con NoScript. Las páginas puede que tarden un poquitito más en cargar al principio. ¿eh? Pero a la larga, eh, al ir configurando NoScript, eh, paulatinamente, ya las preguntas que nos hace NoScript acá no, la, no, la, no nos las va a volver a hacer. Por ejemplo, si acá le ponemos que Bing.com es confiable, que es lo que vamos a hacer ahora, más allá de que sea confiable o no, si yo confío en Bing, entonces lo marco como confiable, Ven que esto va a criterio de cada uno, ¿verdad? Bueno, bien, eh, me gusta, me gusta, eh, a mí no me gustan los productos de Microsoft, pero en este caso me parece acorde, me parece que está a la altura de Google. Después si hace las búsquedas correctamente o no, es otro tema, pero me, me parece muy bien que la, que la puerta de entrada a Internet eh, no nos esté rastreando ya alevosamente. ¿tá? Vamos a entrar a Instagram ahora, vamos a empezar con las redes sociales, ya que no nos queda ningún otro... Otro buscador, bien, estoy revisando por las dudas, porque me olvidé de uh, ordenarlos por, por tipo a los, a los atajos del navegador. Bueno, esto es una cosa que yo quería que ustedes vieran también. Cuando NoScript bloquea, que por defecto bloquea todo lo que no sea demasiado confiable, a veces las páginas no se pueden cargar Por ejemplo, si el dominio Instagram.com no está permitido, o sea, no está marcado como confiable, entonces la página web no se ve la de Instagram, y esto tiene que ver con, esto hay que tener mucho cuidado con, lo, con la banca, después vamos a ver por qué. Vamos a darle a Instagram, yo no lo haría porque yo no tengo Instagram, por razones que realmente tengo muy claras por qué son, también tampoco tengo Facebook, por las mismas razones, ni tengo WhatsApp por las mismas razones, pero esto es un video hecho para todo público. Así que, si tú tienes Instagram y decides confiar en ellos, entonces le vas a poner aquí, en NoScript, que Instagram es confiable. Y vas a salir de ahí y vas a esperar que cargue la página. ¿sí? Ahora sí se nos va a mostrar la página de Instagram tal como tiene que ser. Una vez que se muestra la página de Instagram, ya vemos que se siguen bloqueando cosas aquí. ¿Qué se siguen bloqueando? Bueno, facebook.net. En este caso yo no le daría, según mi... El criterio, yo le pondría no confiable, no le pondría por defecto, pero vamos a dejarlo así. Ahora se muestra correctamente la página y Gosteri y que nos dice: nos dice que hay un rastreador que es Facebook Connect. Ven como Facebook interactúa con Instagram. ¿eh? Hay un video que yo hice explicando cómo el grupo Facebook hace que sus aplicaciones interactúen entre sí y cómo comparten los datos. Bueno, acá estamos viéndolo directamente, no lo están viendo por una persona que lo dice, sino eh, por un grupo de programadores que te lo está mostrando, que son los de Ghostly y los de NoScript, además de la persona que habla. Bien, vamos a ir ahora a Facebook, a ver qué es lo que hace Facebook. Facebook, eh, si la página web no se ve correctamente es porque NoScript está eh, impidiendo que se ejecute determinada parte del código de la página, ¿verdad? Bueno. Eh, FB CDN, no sabemos qué es, pero si empieza por FB debe ser Facebook no sé cuánto. ¿sí? Bueno, vamos a hacerle clic allí, como hicimos en el, hace un ratito. Eh, no script nos va a abrir una pestañita justamente eh, mostrándonos cierta información. Personalmente me parece que esta información no es muy relevante Así que lo que vamos a hacer La, la característica que vamos a utilizar De esta pestaña abierta por no script Es esto que nos permite justamente Abrir ese sitio Que tanto queremos saber qué es, que representa Así que Bueno, es de Facebook Facebook nos lleva a Facebook bueno Se ve que esa URL Está redirigida a Facebook.com Se ve que no se puede visitar esa A ver FB cdn fbcdn net a ver qué surge en internet no hay información disponible mm, interesante nos, nos rastrea a alguien dentro de la página de facebook que facebook no quiere que nos enteremos quién es eh, bien vamos a dejar esto como está ya les digo yo le pondría no confiable ni a instagram ni a esto ni a facebook pero ese es mi criterio para navegar. Seguramente no será el de varias personas que están mirando el video. Vamos a entrar a Amazon. Bueno, a Amazon. Amazon. Cero rastreadores. Hasta ahora. Basta con que empecemos a interactuar con la página para ver si eso cambia. Y acá el no script dice que Amazon por defecto viene eh, bloqueado. Vamos a darle paso. Lo ponemos como confiable. Vamos ahí, le hacemos clic. Hacemos clic en cualquier otro lado. Y se vuelve a cargar la página como estamos viendo y ahí se carga la página de amazon pero con un par de rastreadores quiénes son a ver amazon Associates claro y amazon cdn bueno estamos dentro del dominio de la empresa dentro de todo y lo que sucede acá es que amazon está permitido pero todo lo demás no todo lo que termine en amazon.com sería confiable si nosotros permitimos a amazon.com así que a mí de amazon.com le podemos poner que es confiable y a emails Amazon.com también. Entonces hacemos clic afuera de ese cuadradito. Esperamos que cargue de vuelta la página. Y van a ver como acá, más adelante o ahora, las cosas van cambiando. Cuanto más aplicaciones permitimos que se ejecuten en nuestra máquina, en nuestro navegador, más rastradores van a ir apareciendo. ¿tá? En este caso no es así, pero ustedes van a ver en algún momento que sí. ¿tá? Vamos a buscar algo. A ver, vamos a buscar. Eh... Algo que seguramente mucha gente no necesita. Pero a mí me encantaría conseguir. A ver, vamos a entrar acá. A Retro game. ¿Dónde está? Está acá. Vamos a ver esto. Como si fuéramos a comprar. ¿tá? A ver qué sucede con esto acá arriba. Eh, si le ponemos a agregar al carrito, ¿qué pasa? A ver. Siempre hay alguien rastreando, ¿verdad? agregado al carrito, bueno, Amazon parece ser bastante confiable, hagamos lo que hagamos, en principio no aumenta la cantidad de rastreadores, pero ustedes van a ver que esto no es lo más normal, vamos a entrar a Mercado Libre, Mercado Libre Uruguay, ¿Sí? bueno, acá seguramente el NoScript nos va a decir que Mercado Libre no está habilitado, vamos a habilitarlo, ¿Ah? pero acá ya aparece mlstatic.com ml debe ser Mercado Libre, pero como no sabemos, vamos a dejarlo así sin habilitar. Ahora la página se carga correctamente y acá aparece que aparece. Apareció new Vamos a ver qué es mlstatic.com. Vamos acá. y lo que vamos a ver ahí es qué es lo que sucede cuando se carga. También puede ser que no se cargue porque no esté habilitado alguna cosa acá, siempre tenemos que estar mirando eso, ¿verdad? Eh, la experiencia con este tipo de, de... de cuestión habilitada, o sea, con este tipo de complemento funcionando en el navegador, es justamente que eh, tenemos que estar dispuestos a configurar cada página web que visitemos, va a llegar un momento que las vamos a tener todas configuradas, verdad? bueno, esa página mlstate.com no se quiere abrir así que vamos a ver si podemos entrar en newrelic.com que es? una plataforma de observación, análisis, etcétera, etcétera, acá estamos viendo cómo realmente aparece una página que nos está diciendo que para qué nos están rastreando ¿Ah? eh, qué tiene que ver esto con Mercado Libre y quién lo sabe, pero navegando por Mercado Libre esta gente se entera de lo que estás haciendo, ahí es cuando empieza el tema, y aparte aparecen cada vez más rastreadores y más cosas, entrando a New Relic tenemos DoubleClick, Google, Google no sé cuánto, GSTATIC, GSDeliver, Wistia, YouTube, hasta YouTube está involucrado acá, no sabemos cómo pero lo está, a ver, y se entera de lo que haces obviamente, o sea que entrando a New Relic YouTube se entera de que estuviste acá y que hiciste. Um, estadísticas de sitios, Google Tag Manager, uh, DoubleClick, Wistia. Mm, bueno, está. En definitiva, un montón. Vamos a cerrar todo esto y vamos a entrar a Netflix. Netflix también en el dominio de Uruguay. Pero esto opera de misma manera para todo. Que lo que hay que hacer cada, cada vez que entramos a una página web de confianza, como Netflix, por ejemplo, es permitir que Netflix... Eh, justamente o verificar que se esté ejecutando en modo confiable si lo pasamos para aquí va a quedar en no confiable eh, bueno eh, M NFLX NFLX no sé cuánto debe ser todo de Netflix pero vamos a dejarlo todo así ¿tá? los rastreadores cuáles son si son de Netflix es correcto bien vamos a Outlook que es el servicio de correo de Microsoft eh, vamos a ver qué es lo que está bloqueando NOSCRIPT Live.com está, está en estado confiable, pues justamente es de Microsoft. Eh, Microsoft.com deberíamos ponerlo como confiable si utilizamos este tipo de servicio. Office365.com, esta, esta plataforma está asociada a actividades que tienen que ver con la ofimática, así que si es tu caso, si vos utilizás el Office Online, el de Microsoft, bueno, en ese caso tendrías que permitir aquí, porque si no seguramente no te va a funcionar bien. Ni el Word, ni el Excel, etcétera, etcétera, eh, en modo en línea, ¿verdad? Yo como no utilizo eso, porque utilizo LibreOffice, lo voy a dejar así. Voy a permitir que se vuelva a cargar la página y voy a ver qué pasa con Ghostly. Otra vez, punto para Microsoft, ¿por qué? Porque ni siquiera ellos nos están rastreando antes de eh, poner nuestras credenciales, ¿verdad? Cuando nosotros iniciemos sesión, sí que nos van a rastrear. Y seguramente cuando en entramos a esta página dejamos alguna marca también, pero... Lo cierto es que Microsoft, en este sentido, eh, no exagera, ¿eh? como los demás. Vamos a Twitter. Van a ver qué curioso. Bueno, en este caso, Twitter es una página que, está, que ya está eh, preparada para esto. Nos dice, Javascript no está disponible. Detectamos que Javascript está desactivado. Actívalo o cambia un navegador compatible. Como la página de Twitter no sabe por qué exactamente no se puede desplegar el sitio web nos dice que java no está, no está disponible y es verdad porque este es el bloqueador de código javascript este es el bloqueador de código externo que se quiere venir a ejecutar en nuestro navegador o nuestro ordenador entonces lo que vamos a hacer es ponerle twitter.com confiable twitter image confiable también pero por ahora vamos a dejar solamente el dominio de twitter.com como confiable eh, bien, en este caso nos vuelve a advertir que hay algo que no está bien. Entonces lo que vamos a tener que hacer es ir acá e ir a twimage.com y permitir que se vuelva a cargar la página. Y ahora sí, Twitter debería funcionar bien. Bien, ahora sí. ¿está? Uy, qué fea portada. Realmente muy fea, a mi modo de ver. Eh, ¿Ven? Google Analytics Analytics está rastreándonos app.link también. A ver qué es app.link. Esto es lo que hay que hacer con una vega, lo que pasa es que generalmente creemos que no tenemos tiempo o que esto es complicado, o que. ¡Ay, qué modo de paranoia! Bueno, pero justamente pensando así es como permitimos que nos rastreen y que sepan qué hacemos a todo momento. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a Vamos a abrir el traductor de Google. Vamos a copiar todo esto. Bien rapidito. Deleite a los clientes dirigiéndolos al contenido que esperan. <ríe> no hay nada más que explicar, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabemos lo que pasa con esto. Miren las partes de la página web que están bloqueadas por NoScript. NoScript no solamente bloquea desde acá arriba, sino que bloquea código malicioso aquí. Código que, que la aplicación está entendiendo que no es del todo legal para ejecutarse eh, sin el consentimiento del usuario entonces lo bloquea si yo le hago clic aquí lo que pasa es eh, que NoScript me va a decir ¿qué vas a hacer? ¿permitir todo? ¿permitir algo? O, u otra cosa, nada nosotros no vamos a hacer nada porque es un propósito de prueba y jamás en la vida, por lo menos yo le daría permiso a una aplicación así vamos ahora a Whatsapp Whatsapp en la versión web Vamos a tener el traductor abierto por las dudas. Y vamos a dejar que cargue. Y vamos, vamos a ver si, si hay rastreadores allí o no. Bueno, WhatsApp web está tardando en cargar. ¿Qué pasará? ¿No funcionará sin haber habilitado algo aquí? ¿O será que está tardando? No a ver. Vamos acá. WhatsApp, por de bueno, por defecto no vamos a ponerle que sí. Vamos a ponerle que es confiable. Que no es cierto, pero en este caso para demostrar cómo funciona todo, le vamos a poner confiable a Whatsapp. ¿Sí? Bueno. Lo mismo pasó con, con Twitter. La página no se muestra si tú no habilitas el código que ellos quieren eh, ejecutar en tu navegador o tu ordenador. Bien, Whatsapp no comete ningún tipo de cosa espía, al menos antes de iniciar sesión. Vamos a ir a Telegram en este caso. Telegram pasa lo mismo. Si no habilitamos telegram.com, la página web no funciona. Así que lo habilito poniendo como confiable. Hago clic arriba, espero que se cargue la página. Y ahora vamos a ver qué nos muestra. Bueno, se cargó bastante rápido. ¿tá? Cargó rápido y apareció acá algo. Todo lo que tiene que ver con Telegram. T.me es para pasar enlaces entre usuarios. Para que te ubiquen desde fuera de Telegram. Porque Telegram permite... Eh, comunicarse con otros usuarios de Telegram Sin pasarles el número de teléfono Cosa que está muy buena y que WhatsApp no permite Y el telegram.me son dominios de Telegram Yo lo voy a dejar Yo sí lo voy a habilitar porque yo utilizo Telegram Así que como utilizo Telegram me viene muy bien para poner el ejemplo Voy a habilitar todo lo que tiene que ver con Telegram Voy a esperar a que se cargue de vuelta a la página web Y voy a ver si Telegram me sigue pidiendo que habilite otras cosas No, solo me pidió para eh, ejecutar código del dominio telegram.org y al igual que whatsapp debe ser lo único que se parecen tampoco rastrea al menos antes de iniciar sesión vamos a ver wikipedia wikipedia sería bueno que no hubiera rastreadores verdad y notable primer sitio que no rastrea y no pide para habilitar nada wikipedia es un sitio sumamente confiable el cual voy a mover al primer lugar justamente por eso solo por eso ¿Ah? Vamos a YouTube, eh, bueno, se ve bien la página del canal, o sea que no habría que habilitar nada. Claro, porque YouTube.com ya viene por defecto como confiable, y está muy bien eso. Eh, bueno, bien, lo voy a dejar así como está. ¿Cuáles son los rastreadores? A ver, ¿quién está involucrado acá? A ver, Google, Google.com.uy, double, double click, perdón, y nadie más. Eh, bueno, dice 4, 1, 2, 3, 4, está todo dentro del dominio de Google, salvo DoubleClick. Eh, StaticDoubleClick.net, a ver, vamos a entrar por aquí, ¿sí? a ver qué es esto. A ver si nos dice algo, Gostery, de todo esto. No, al parecer no. Vamos a ir a Zoom, que ya nos queda muy poquito para terminar el video. Zoom, ya de entrada, uh, quiso ejecutar demasiado código. A ver, a ver. Vamos a ver de qué se trata. Google Tag Manager, TrustTark.com, Ada.Support. No, ven. Este, este es el tema. Si vos entras a la página web de Zoom, te está rastreando Ada, Google, Trustark y todo eso. Entonces, voy a ir a Zoom. Le voy a permitir. Voy a permitir que se cargue de vuelta la página. sí Y... Ahora vamos a ver si aparecen. Sí, claro, siguen apareciendo cosas acá. Miren, miren todo lo que trata de poner Zoom en su página de inicio. A, todo, a Miren, está involucrando a una, dos, tres, cuatro. Por lo menos cuatro empresas más están compartiendo datos solamente porque yo me metí en Zoom. Nada más. ¿tá? Ya vamos a ver en Gostery que nos dice. Google Tag Manager. Google Analytics, Demand Base y sin identificar un rastreador de Google. ¿Está? Bueno. Bien, vamos a entrar a... Bueno, ahora apróntense porque estas páginas de piratas de para ver películas que están muy bien. Este, yo veo muchas películas acá, pero cuanto más habilitas, más aparece. Entonces vamos a ver... Eh, qué pasa si yo, claro, no es funcionar la página la página cuando vos te posicionas sobre una película eh, te tiene que mostrar su ficha no lo está haciendo porque seguramente no está habilitado cinecalidad.is, así que lo vamos a habilitar ¿sí? y a ver si eso pasa todavía no, qué falta por habilitar a ver. hay una opción que está muy buena que es la siguiente, yo toco acá, ¿ven estos, estas cuatro posibilidades de acá arriba? Yo lo que uso es esto, establecer todo como temporalmente confiable. ¿tá? Cuando no sé qué es lo que me está impidiendo hacer qué, le doy esta orden y como, que, como quien dice, permito todo temporalmente. ¿tá? Y sigue sin funcionar eso. Eh, y la verdad que queda esto, poner como temporalmente confiable, gestate miren lo que era, gstastic.com. entonces, está bien está bien en este caso esta, está bien ponerla como confiable para que funcione bien la página, lo que voy a hacer ahora es cerrar la página volver a abrirla para que se cargue con los valores por defecto o no sé si es que tengo que cerrar el navegador y volver a abrirlo, en todo caso sí, claro, claro sí, vamos a cerrar el navegador cerrar pestañas vamos de vuelta me encanta este fondo de pantalla de Debian estoy utilizando Debian en este momento para hacer esta, este video eh, vamos de vuelta a Cine Calidad ven ahí vuelve a funcionar todo como tiene que ser cada vez que yo cierro el navegador y vuelvo a abrir eh, lo que yo establecía temporalmente confiable queda con las opciones por defecto. ¿tá? Temporalmente quiere decir hasta que cierre el navegador. Acabamos de verlo juntos. Ahora ver donde está gestatic.com le pusimos confiable porque si no, esto no funciona. ¿Está bien? ¿A lo que voy? Bien. Por último, vamos a la página web del Banco República. ¿Qué les quiero mostrar yo acá? Bueno, acá como siempre, la gente en Uruguay, la gente... De de los bancos y de las aplicaciones este, estatales haciendo las cosas mal eh, apenas se ve el mensaje de esto gente de esto seguramente es porque eh, programan pensando en internet explorer todavía ah, bueno you need to enable JavaScript to run this app quiere decir que necesitas permitir JavaScript código Java para correr esta aplicación ah, entonces vamos a ir acá vamos a ponerle bro.com.ui ¿tá? como confiable y vamos a esperar que se cargue de vuelta la página vamos a ver con qué nos encontramos después Esto ya Ghostly nos dice que nos están rastreando en la página web del, del banco eh, a ver si entro acá un rastreador, Google o sea que <ríe> el brow está asociado con Google cada vez que vos entrás al blog Google se entera más allá de que Google se entere igual de todo, porque vos abrís Google para entrar a otros lados por eso es importante tener otros motores de búsqueda que no sean ni Google, ni Yahoo, ni Bing. Les vamos a ver cómo. Así que hasta acá lo que les quería mostrar era eso justamente. Todos comparten datos con todos y todos me están rastreando. Por eso es importante tener este tipo de herramienta. Primero comprender para qué sirven y después aplicar ese razonamiento. Eh, esto lo que hace es generarte anonimato generar una gran cantidad de anonimato en lo que tú haces en internet. O sea que, que solamente funcione lo que tiene que funcionar. Y la gente que no tiene por qué enterarse de lo que estás haciendo, que no se entere. ¿Está bien? Bueno, nos vemos en el próximo video entonces.